Vamos a mejorar nuestra ortografía deletreando al revés. Ya sabes, yo digo una palabra, detienes el vídeo, la deletreas al revés y después vuelves a dar play al vídeo para ver la respuesta. La primera palabra es imaginó o con tilde N-I-G-A-M-I. Segunda palabra, hierba. a v R, E, I, H. Tercera palabra, verde. E, D, R, E, V. Siguiente palabra, válido. O, D, I, L, A con tilde, V. Y la última palabra es una respuesta. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿quieres? Tú respondes, sí. ¿Cómo se escribe ese sí? Y con tilde ese. Cuidado, sí en afirmaciones va con tilde. Si fuera un condicional, si yo quisiera, si fuera, ese sí va sin tilde. Pero el sí de las respuestas, de las afirmaciones, sí quiero, ese sí, va con tilde en la i. Gracias, agur.